Siguiendo las medidas sanitarias establecidas, este sábado 6 y domingo 7 de febrero, se llevaron a cabo de manera simbólica y sin aglomeraciones, los festejos del rito a la fertilidad, mejor conocido como Pone Bandera, en honor a los santos patronos San Antonio y San Nicolás Peregrinos, en el municipio de Misquiaguala de Juárez, dando apertura así a la cuaresma y a los festejos de carnaval que para este año han sido suspendidos a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, este ritual se tuvo que llevar a cabo debido a la gran relevancia e historia que tiene, no solo en Mixquiahuala, ya que estos festejos han rebasado las fronteras por su simbolismo y origen prehispánico, pues también se le rinde culto a la mujer, y al campo para su fertilidad y atracción de la lluvia. Del 85 para acá soy servidora de Señor San Nicolás. De entonces yo me he grabado un poco, muy poco de esta tradición. Me parece que lo más importante. Pues yo le voy a comentar por qué. Porque de, de, esta, de estas fiestas de pone y quita bandera, aquí en Misquiahuala sale la cuaresma, que es. Pone, quita bandera, martes de carnaval, miércoles de ceniza y el primer viernes. Entonces, el significado de, de esta fiesta es desde la flor. La flor debe de ir puro hombre. No deben de asistir a la traída de flor mujeres. ¿Por qué? Porque el significado de la flor es un regalo que le traen a señor San Nicolás. No lo recibe él, lo reciben las floreras que ya son las que las elaboran. Son personas que a ellas se dedican y que ya tienen mucho tiempo dedicándole su trabajo a Señor San Nicolás. Entonces ellas la reciben, la, la almacenan, la preparan para que no se ore. Y ya van viernes, viernes y sábado a las flores. El lunes ellas empiezan a trabajar, entonces el significado de la flor es como si ellas, como cuando a un novio le da un regalo a su novia, ellas la elaboran, la preparan, hacen rosarios y en la primer fiesta ellas se las ponen a los caballeros en la ermita para que pasen a brincar la bandera, deben de ser nada más ellas, las que se lo ponen a los hombres. En ese momento inicia la ceremonia de pone bandera, cuando ya ellas les terminan de poner sus rosarios a toda la fila que se encuentra en la ermita, ya se puede iniciar la ceremonia. Eh, ya ellas, las floreras preparan las banderas, las desenvuelven las banderas chiquitas, la, las preparan, ya empiezan, se acercan lo, la mayordomía de Señor San Nicolás, ellas ponen las banderas en sus manos de la mayordomía, ellos inician la ceremonia, se hincan, la persinan en cruz, se van hacia la puerta del templete, caminando, regresan y enseguida la ponen al primero que empieza a brincar. Este año no pudieron observarse los fuegos pirotécnicos. No se pudo disfrutar una gran fiesta, ni tampoco ver correr a los pequeños, divirtiéndose con los ya tradicionales cascarones. Pero eso no fue impedimento para mantener viva la esperanza y la fe. Ellos entonces ya la, ya la entregan a dos chitas y al que brinca la bandera. La reciben, se, se van al altar, se hincan, la persinan en cruz, dejan su limosna, y ahora sí ya inicia el brinco. En el brinco de la bandera deben de brincar, puro hombre, puro caballero. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene permiso de brincar. El brinco significa la fertilidad que el hombre tiene. La bandera siempre debe ir hacia arriba, porque esa es la, la fortaleza que ya el joven tiene para sacar una familia adelante. Por eso no deben de brincar mujeres. En cuanto se termina el brinco, las floreras preparan la bandera grande, la desenvuelven, la asoman bien con los patrones, le ponen mucho confeti, la agarran los mayordomos, la reciben, se hincan, la persinan y la llevan igual a dar una vuelta al a la puerta del, del, del ermita. Se regresan, enseguida cuando ellos se regresan a la segunda vuelta, ya nos vamos todos hacia el templete, a donde los chitas ya la están esperando. Los chitas ya la están esperando, llegamos ahí, se acomoda hacia el frente, a donde están los patrones y los chitas la reciben. La, la amarran ellos del templete, la persinan, Tres, cuatro veces y enseguida la amarran en el templete. Ahí se queda ocho días. A los ocho días se quita y se, se vuelve a repetir lo mismo que se hizo cuando se puso. Se da dos vueltas y en la segunda vuelta se entrega al nuevo mayordomo que ya es la quita bandera se entrega al nuevo mayordomo, el mayordomo la recibe, la pasa a la, al altar, la persina en cruz, se levanta y se la sigue pasando a todos sus mayordomos que lo acompañan y que lo van a apoyar. Las mayordomías de San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino hicieron su mejor esfuerzo en este año para realizar un festejo de manera diferente priorizando ante todo la salud y bienestar de los fieles devotos, pero manteniendo la misma unión y fe que caracteriza este acontecimiento histórico. Sí, sí, yo cuando yo empecé a, a hacer resandera, siempre me dijeron que tenían que intervenir las autoridades porque son fiestas paganas. A veces el presidente, en veces, no sé yo, no sé la mayordomía, a veces... Yo no, no tengo mucha comunicación con ellos, pero yo sé que el presidente siempre ha puesto su granito de arena, que coopera o que le, o que los ayuda, no sé. Pero entonces, por eso siempre la autoridad, el presidente o sus representantes han puesto la bandera. Así se acostumbra. Los Shitas, su función es, <coughs> Ellos significa un sacerdote eso significa el es, es por eso yo les digo a, lo, a los shitas, a los niños, a los jóvenes y a los tres chitas grandes que esta es una tradición de mucho respeto, a veces me toman a mal porque piensan que soy muy enojona, que porque les digo esto, que porque les digo el otro, yo les digo para que esta fiesta tenga su originalidad y así se conserve, yo les digo miren, ustedes tienen un significado, muy, muy grande para mí y de mucho respeto, ¿por qué? Porque ellos son, ellos, las floreras y la rezandera, son los que hacen toda la ceremonia, ¿por qué? Porque en estas tradiciones hay que aprenderse bien las cosas que se hacen y con respeto, el Shita trae su chicote, porque cuando él viene en el camino, viene adelante de los estandartes, en cada crucero, él se hinca él se y persina los cuatro puntos cardinales porque haga de cuenta que los está bendiciendo. El chicote significa para cortar las malas vibras en el camino. El, las muñequitas es la alegría que viene del carnaval, de la primavera, de los colores que, que son encendidos. Por eso, <coughs> por eso los chitas siempre tienen que ir adelante en el carnaval. Eso es la función de Shita. Entonces, sin Shita, sin las floreras y sin rezandera, pues ¿cómo se vería la fiesta? Entonces, sí, yo, yo por eso les digo, eh, a veces, cuando alguien le quiera servir a mi patrona, a San Antonio, a San Nicolás, que lo dedique, porque este, este es un trabajo muy especial que hay que llevarlo a cabo, porque yo a veces no están para saberlo, yo a veces también tengo mis, mis obligaciones, pero yo las dejo. El patrón nos necesita cuatro veces al año, que son en septiembre, en junio, en pone y en quita bandera. Yo me vengo todo el día, no regreso a mi casa hasta en la noche. Las floreras igual, ellas todas las semanas, todas las 15 días trabajan, ellas dejan sus casas, sus hijos, por ir a servirle a su patrón. Entonces, esta es una responsabilidad para mí muy bonita. Yo para mí, primero está mi patrón y después mis obligaciones. Manuel Mera Lorenzo, este, mayordomo de San Antonio de Espada, peregrino. Ah. Josefina Mera Ordóñez, igual mayordoma. Bueno, pues coméntenos ya hoy por fin, pues una forma diferente, pero pues ya cumplieron con ese objetivo, que era llegar a este día. ¿Qué es eh, lo que significa para ustedes, para cada uno de ustedes, haber realizado esta fiesta y cuál es el sentir el día de hoy? Bueno, pues como familia estamos, como familia y como mayordomía estamos muy contentos de que esta celebración, aunque de manera simbólica, se haya podido llevar a cabo la situación en... En México y en todo el mundo ha sido difícil en cuestión a, a salud, gracias a Dios, a San Antonio de Padua, San Nicolás, pues estamos hoy eh, festejando, la pone bandera, eh, bueno, eh, de nuestra parte es mucha, mucho trabajo, eh, ya esperábamos con ansias esta fecha, desafortunadamente no, no se pudo festejar como se debe, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucha devo devoción, con mucha fe y pues bueno, ya ya esperábamos el día de hoy y, y afortunadamente todo ha salido bien. Parte que nos comentó. Ah, pues darle gracias a todas las personas que, pues sí, obedecían, quedaron en casa, o sea, este, o sea, nos cuidándose, nos cuidamos todos, muy contentos por parte de eso. Ajá. Pues hoy vimos que, pues, si bien no hubo muchísima gente, como en otras ocasiones... ...pero sí está el apoyo más que nada de los vecinos... ...de los mismos integrantes de los comités organizadores... Sí. ...¿qué le dicen a ellos hoy de que... ...pues gracias a ellos también se puede... ...ah, realizar? pues muchas gracias a todos... ...porque trabajan, trabajan y trabajan fuerte... ...ajá, y sin ellos pues también no... ...ajá, sí... ...claro, el día de mañana... ...ahora ustedes tienen si otro compromiso... ...con el patrón San Nicolás... ¿Qué, ...¿qué se espera para el día de mañana... ...y para dentro de ocho días que van a quitar la bandera? ...ah, pues para el día de mañana... Sería pues, lo mismo que se realizó y no más que mañana nos toca con nuestros chitas, ¿verdad? Sí. Con nuestros chitas y. O sea, nos toca ya. Ajá. ¿Qué, qué tanto tiempo les lleva a ustedes el haber este, realizado todo lo que es pues, el adorno, la elaboración de la comida, todo para que todo salga en orden? ¿Cuánto tiempo este, empezaron a trabajar ustedes para realizar este proyecto? Ah, bueno, nosotros trabajamos todo el año para la fiesta. Vamos para la fiesta y, y ya trabajando en sí para mano de obra y todo eso, que llevamos que 15 días ¿verdad? y los del los del arco pues sí, 15 días. Ajá, un mes puede ser. Ajá. Bueno, pues esta invitación a la gente para que pues obviamente si quieren visitar al patrón, pues lo hagan con las debidas medidas y obviamente en estos festejos no se va a poder contar con todos ellos. Uh -huh. Pero pues es invitación para que se sigan cuidando, para que estén en casa. Sí, claro, pues bueno, es nuestro patrono, eh, todos pues son bienvenidos a esta su casa, esperemos que lo vengan a visitar, con alegría los vamos a recibir, eh, los invitamos a que pues nos acompañen, que puedan, lo pueden visitar, eh, tenemos todas las medidas de sanitización, el gel antibacterial, la sana distancia y pues es importante cuidarnos, ¿no? es muy, muy importante que, que entre nosotros nos podamos cuidar este, con, con las reglas este, que pues nos han indicado las autoridades. Por último, ¿es la primera vez que ustedes reciben al patrón? Sí, sí, es la primera vez. Somos primerizos. <risa> sí. Perfecto. ¿Y ¿Ustedes estarían dispuestos en un futuro volver a recibirnos? Pues a un futuro, claro que sí. Ahora sí que nos gustaría, o sea, la revancha. <risa> claro. es ¿Qué consideran que es importante conservar nuestras tradiciones? Bueno, creo que pues, las tradiciones como su significado, ¿no? De generación en generación. Y creo que es muy importante para todos conservar pues, cultura y tradiciones, sobre todo por lo que nos representa, de dónde venimos y la muestra de fe hacia, hacia las imágenes, hacia San Antonio de Padua Peregrino, San Nicolás. Para nosotros es importante que esta fe, esta, esta devoción, ...este amor hacia los patrones... ...pues siga preservando ¿no?... ...y eso de alguna manera... ...pues nos sirve individualmente... ...y como comunidad... ...para permanecer unidos... ...y pues... ...pues bueno... ...siempre siempre unidos... ...es lo, lo principal... ...algún último mensaje... ...que quieran enviar... ...pues... ...gracias... ...gracias a vecinos... ...compañeros... ...o sea de trabajo... ...de todo... ...o sea que nos apoyan... Ajá, ...que no nos han dejado... ...este... ...o sea con esta fiesta... ...ahí estamos ajá mm. Sí, bueno, y de, de mi parte igual, eh, como comenta mi papá, somos primerizos, desconocíamos que había diferentes grupos, comités, el comité de floreras, de cocineras, eh, de floreros, eh, los chitas, los de los cohetes, las alfombras, eh, hay este mu muchas personas que colaboran, y que nos ayudan a que pues, las tradiciones se puedan seguir llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos, sin ellos pues este tipo de eventos, aunque sean simbólicos, no se podían llevar a cabo, de corazón y de parte de la mayordomía, de parte de la familia, les damos las gracias. Pues Para mí es algo muy importante, es algo muy bonito que Misquiaguala tiene, es una tradición muy bonita que yo creo que todos los misquiagualenses deben conservar. Ya nosotros vamos pasando, esta generación se va terminando y lo único que le pedimos a Dios es que la generación que siga, la siga conservando y que estas tradiciones salgan adelante. Eh, este año fue un poco diferente por lo mismo de la pandemia que, que estuvo en este en este año. Yo le digo, les platico que cuando yo tenía 12 años, a mí me decían que, que el planeta iba a terminar con lumbre. Y después ya fui creciendo y me dijeron que no, que el hombre lo iba a destruir. Y vean ustedes de qué manera se está destruyendo. Entonces, a mí me da mucha tristeza por todas aquellas personas que han perdido la vida. Entonces yo les sugiero que pues por este año respetemos y seamos respetuosos por toda esa gente que ya no está con nosotros y la mayordomía está haciendo lo posible porque estas tradiciones no queden en blanco, entienda, para que la gente entienda, porque yo como les dije antes, si, si ellos nos cuidan, nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia, entonces también hay que respetar las medidas y las autoridades, porque pues yo creo que para eso, para eso se ponen, y yo creo que nadie quisiéramos que, que un hermano o una familia de nosotros se perdiera porque nosotros de verlo nada más en la televisión y de escuchar todo esto, pues sí, sí da miedo, da miedo, entonces de la manera más atenta pues le suplicamos a la gente que entienda que esto no es un juego y que esta es una enfermedad real que estamos viviendo. Los, yo creo que los niños que van para arriba están viendo todo esto y ellos van a tener algo que contarle a sus hijos. Sus por favor, se dejan su limosna y ahora sí le echan brinco, van y vienen por favor hacia el templete. Ahora sí, levántense. ¿sí? Ahora sí, échanle. ¡Aplausos! Ahora sí hay más mujeres y hombres para que vean ahora sí aplaudo a A ver, por favor, para que brinquen, chicas. Les toca a ustedes. Pásen machitas, sí, Lupe. Vamos a brincar, Lupe. A ver, ínquense, acá. Primero, Lupe, ínquense. Fíjense, déjenle 300 mil pesos a San Antonio y 300 mil a San Nicolás para su fiesta del año que entra. Y échenle brinco, por favor. Ahora sí, y grítenle chitas, porque parece que no hay chitas. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde encontraré al Señor? ¿Dónde? Señor, Yo... ya nada más uno y ahora van a vengar a ustedes chicas, porque nada más hay uno y ya terminamos déjale 500 mil a Tato Antonio y 500 mil a San Nicolás para dentro de un año se le haga su fiesta bien grandota todavía le va a tocar al presidente así que no se va a escapar así que le cante victoria que le brinco por favor. Una espiga dorada, por eso, el sol del racimo que corta el viñador Se convierte Y se van como endenantes, dan una vuelta Floreras, por favor, prepárense con sus floreros Salir, espérate que se acomoden ahí Ahora sí, por favor, por favor, señor ciudadano. Ahora sí, se van al templete, se regresan y en la segunda vuelta la vamos a poner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias !¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria, gloria, en tenemos veces, ensalzando al supremo hacedor. Confesemos que es Dios, trino y uno. bendiciempos su nombre de amor. A ver, Florera, te falta de San Nicolás. Ey, ey, el que lleva, que lleva flores amarillas. Ey, el Florero de San Nicolás, por favor. El bautismo, la fuente sagrada. Muy hermosa. Muy... Bien, bien hasta el altar. la orden, dan, dan la vuelta y ahora sí la vamos a poner. Ahora sí. Ahora sí, Floreras, por favor. Sí, sí, sí. He hecho al salto al supremo hacedor con donde... Padre, pues de con el vino y con el pan, nuestras, nuestras penas, penas y alegrías, nuestro trabajo y nuestro amor. amor. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad. <risa> <Y nos> <risa> <son> <risa> con el vino y con el nuestras penas de alegría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 Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos altos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte Señor San Antonio de Padre, Señor San Nicolás de Tolentino, de la paz y la tranquilidad a su pueblo hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor hoy Señor Sol. Hoy Señor queremos cantar la grandeza de tu amor. Señor San Antonio de Pago, Señor San Antonio de Pado. Señor San Nicolás de Tolentino, Señor San Nicolás de Tolentino, Padre Jesús, Padre Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz.